Hello, everybody. Hola, a todos. Juan Juan Linton. Juan Juan Linton. Feel our consciousness coming to the present. Moment. Siente que nuestras conciencias entran en el momento presente. This the present moment, consciousness. Esta conciencia en el momento presente the se libera de todos los apegos y fijaciones. This the present moment, consciousness. Esta conciencia de momento presente es libre. This free consciousness of death. Disfrutamos de este estado de paz y libre de conciencia. Este es el fundamento de todas las prácticas. Nuestras conciencias son las maestras o el maestro de nuestra vida. And you ready to say, Prank is a "Prank is life the life. practicamos, is la vida Then we need to know. The real practitioner is our consciousness. Y el verdadero practicante es nuestra conciencia. ¿Qué es lo que practicamos? Practicamos este momento presente, el estado de nuestra conciencia en el momento presente. Everybody wants to have a free and a happy life. ¿Todos queremos tener una vida libre y alegre? If, if you are not happy, si tú no estás feliz, to to necesitas ir a tu conciencia y cambiar su estado. Cambiar la información en tu conciencia. Uh, y poco as, uh, a poco uh, como practicante de Mingyue Kung Fu our life should become happy, joyful, and free. nuestra vida será feliz alegre If y libre take, take, uh, how, y si quieres comprobar Is your friendship? How does your practice? If you already become a Observa este more estado, happy, more peaceful, if you in maybe sometimes uh, you meet some difficulties. Uh, la cosa va bien, pero a veces surgen algunos bloqueos en la vida unhappy. y pues estás descontento. Finally, pero finalmente, si tú eres finally, un practicante real, your life will more and more happy. finalmente tu vida se va a hacer cada vez más y más alegre. So, Everybody, don't only focus on the form. Así que todos no solo se enfoquen en practicar la forma Not only focus on o las sensaciones del cuerpo, sino que busquen ese estado and del corazón, heart, feliz your y energy, libre. Make your body Also better and better. Y a través de ese sentir del corazón, more and more las sensaciones healthy. del cuerpo mejorarán y te volverás más saludable. How can we become more, more happy and ¿Cómo podemos ser más libres y más felices? Mm. Trayendo la conciencia, entrándola al interior. Si siempre estamos pendientes de los otros y los juzgamos, vamos a consumir mucha energía. Vamos a quedar fijados y bloqueados y disgustados, infelices. Entonces los practicantes verdaderos no lo hacen de esa manera. No están, no están pendientes de los otros como policías, sino que están buscando siempre su bello corazón en el interior. Observan el interior. ¿Qué es lo que buscas? Um, first, uh, Primero, observar Whether tus pensamientos. Is positive, uh, is, uh, compassionate. Cuando tu pensamiento es positivo y compasivo, tu pensamiento es positivo todo va bien. Pero si algunas veces tu conciencia no es muy compasiva, sino que es negativa, de pronto cambia. Don't follow. No sigas, no la sigas. So currently, currently y poco a poco vas a encontrar el, el punto. De giro, de intercambio, de transformación, el punto de inflexión y pasa a pasar del pensamiento negativo al positivo. Actually, Realmente, if you others, si no estás pendiente siempre de los otros, enfocado en los demás, them, en los problemas, Naturally, y entras a tu interior. More and more peaceful, poco a poco more and more y de forma happy. natural te vas a volver más en paz y más alegre. Secondly, en segundo lugar, necesitamos siempre observar la conciencia pura. Observable. Observable. El observador there. se observa a sí mismo su estado And puro. This is what we said min jue today. A esto le llamamos estado minyue. In en este momento presente, you ¿puedes ¿Puedes experimentar tu Minyue? Cuando el observador se observa a sí mismo, el observador reconoce su estado puro. Esto es el estado Minyue. You will y poco a poco, que te das cuenta is pure, que en su origen el observador clear, es puro, es claro, is free. es libre. Porque el observador es como un gran e invisible espejo. So it's a ah. Así que es libre. The nature of La is naturaleza invisible. del observador es ese estado libre y pacífico, sí, es su estado natural. Solo basta que llegues al observador. Y si el observador se conoce a sí mismo con claridad y naturalmente es sí mismo ese es el estado del ser verdadero. A esto le llamamos el estado minyue. El estado minyue existe de forma natural. Y esto quiere decir que no necesitas pensar en mantener el estado minyue. No tienes que tener intención de mantener el estado minyue. Pero tu estado minyue está ahí, estará ahí claramente y eso ya es el estado del ser verdadero. Yeah, already, parents, Quizás algunos ya lo han I, experimentado. Jue, ya my, no my Min a, ya necesito pensar I en minyue. Minyue ya está en, de forma natural, yo soy minyue. Yo no tengo la intención mind mind de mind. mantener mi minyue. Mi minyue está ahí naturalmente. Mind. No tengo que encontrarlo um, y observarlo. Like this, si lo hacemos así, si ya lo estamos sintiendo moment, así, en ese momento... At least, at least moment, you are entonces, al menos en ese momento ya estás en el estado Minyue. Mm. Mm. Para muchas you personas, to si quieren alcanzar ese estado, necesitan person. practicar diligentemente realizar ese proceso de práctica para ir construyendo una muy un muy buen fundamento aunque ya tengas el estado minhue muy claro y natural te mantienes practicando de forma diligente para hacer ese fundamento cada vez más potente. Yeah, you know, y una vez que conoces a tu observador very claramente, in very, very te mantendrás en un estado yo, muy muy yes, estable. All the attachments, all the fixations, hmm, We are not influencing you. Naturally, you. todos los apegos, ni las fijaciones van a influir Naturally, vas a comenzar a disfrutar yo espero One day, feels, que un día oh, life is so joyful, so todos so sientan que great. la vida es muy alegre, there muy bella y nada you have les pueda apegar, nada les pueda atrapar. Espero que this. todos puedan alcanzar este estado. When you have this state, cuando tienes este estado, the with you, las personas se conectan you, contigo, también se Why? van a sentir libres y Because bien. Others, Porque cuando nos comunicamos con otros, significa que otros, eso significa que las conciencias de los otros se van a fundir con la conciencia tuya armoniosa. Si tu conciencia está feliz, va a brindar armonía a los otros. Es el proceso que se llama honghua. Se mezcla y transforma. Cuando las otras conciencias conectan con la tuya, se comunican contigo, Los otros van a sentir que en su interior no hay bloqueos. Se vuelven armoniosos y también abiertos. Y se van a sentir más a gusto. A través de esta manera... Vamos creando la armonía en la familia y en todo tipo de relaciones. Este es el fundamento, es la base de todo. Hay muchos detalles. Vamos a ir entrando en ello, en el futuro, capa a capa. De todas maneras, comenzando ahora disfruta tu vida When you enjoy life, cuando disfrutas tu vida you te está dando yourself. te está dando buena oh, información y te llenas de valentía I can feel. I oh, can mi vida está más bella puedo sentirlo lo confirmo entonces yeah. Touch on all the negative no te quedes apegado a las viejas eh, cosas negativas. Algunas personas me, life, me dicen que cuando observan la, su vida pasada, <laughs> yo siento que es terrible. Yeah. Estos días me reuní con practicantes budistas. Y es ellos practican la confesión. The, the of research, of ellos How? observan, investigan y exploran su pasado. Y encuentran the que han area, hecho action, muchas cosas malas en su comportamiento, they acciones con su mente, emotions. emociones negativas. I think, uh, maybe Yo pienso que quizás kind of ese tipo de situaciones... <inaudible> También está sucediendo en nuestros practicantes de Mingyue Kung Fu. Piensan que han hecho muchas cosas malas en su pasado. Y si se enfocan en, en esas cosas negativas, van a sentir mucho sufrimiento y van a sentir que son muy malos. I don't like myself. No me no gustan de sí mismos e incluso ellos tienen muchas dificultades para observar los problemas del pasado no pueden parar. Why? This is not the right and the real confession. Porque esa no es una confesión. Lo que sucede es que eso no es una confesión real. No es la correcta forma We de confesar. Podemos comprobar e investigar el pasado. Wrong. Las cosas que hicimos erróneas. Something happened in my life. It's not right. Algunas cosas Entry. que han sucedido en mi vida no son muy buenas. Oh, so you Lo puedes. Pero en ese momento, yeah. tú debes you mantenerte alegre. No debes pensar. Yo wow. soy terrible. ¿Por qué? Uh, Porque hay dos actitudes. Si eres happy. un practicante oh, real. <laughs> <risas> Dice con alegría: Oh, encuentro que he hecho cosas mal, malas en el pasado. Observo el pasado, he hecho cosas erróneas, pero debes mantenerte feliz. Oh, estoy contento porque las he descubierto y no las voy a repetir nunca más. Estás feliz para que tu vida mejore. Everybody, Así que todo el mundo se da cuenta de dos situaciones. Algunas personas buscan en el pasado los grandes puntos y sienten vergüenza y se sienten infelices. Eso se bloquea. And now, we. if you find that before you did a Entonces, si tú encuentras que antes has hecho algo, no te sientas culpable. If you feel guilty, si You will be a block there. Te vas a quedar bloqueado. Y vas a quedar bloqueado en esa información you del pasado negativa. For self, for life, si encuentras algo que no ha sido other, buena, no ha sido bueno para ti ni para la vida de los otros. Okay. solo oh, te das. New. Buena información. Ok. El pasado se this ha vuelto nuevo deep deep y feliz. From y entonces esto genera en lo más profundo un cambio en la mente. Be happy. Then la mente se mantiene feliz, alegre. Yeah. Y en lo Now profundo dices, sí, ahora soy so una persona nueva y diferente. Life. O practicar, cambiar la vida en el no, momento presente. No es la manera fijándote en el pasado, quedándote atrapado en el pasado. Por eso quiero decirles pero, you know, moment, que se mantengan en el momento presente disfrutando la vida. If you find wrong, y si encuentran algún error before, you you del pasado, happy. también disfruten la vida con alegría. Now, Porque ahora you, you are not somos nuevos. Tú no eres ese ser del pasado, nunca más. Lo serás, ¿lo puedes entender? No somos ese ser del pasado. Incluso aunque algo ha pasado en la vida y que sea terrible lo que hicimos, hemos creado problemas para la vida y traumas para la vida. ¿Todo eso fue realizado por nosotros mismos? Siempre debemos plantearnos que el pasado es ya mismo el pasado. Ahora soy una persona nueva. No estoy atrapado en el pasado, en los problemas del pasado, para crear nuevos problemas. Yo soy libre. If you like this, y si if tú lo haces like así this, y piensas así, tú siempre vas a disfrutar la vida. Uh -huh. ¿Aceptas tu pasado? Y, claro, can can y poco a poco aceptarás a los otros. Others, uh, you, si alguien dice algo bueno de ti, ¿Estarás feliz Brothers, uh, si alguien dice cosas malas de ti? So. Tú también te mantendrás alegre con la vida, disfrutando el momento presente. You uh, Compruébalo en ti mismo. Si a, a los otros te provocan y te dicen o dicen algo mal de ti, Enjoying life. Tú te mantienes disfrutando la vida. No te vas a quedar fijo en ese tipo de mente o marco de referencia. Si no, y entonces si no te quedas fijo ahí atrapado, realmente has mejorado. Así que comenzando desde ahora, todos. Directamente. Vamos a disfrutar la vida. Con libertad, alegría. Todos los días. Sintiendo este estado. Ahora soy libre de todo. La conciencia entra en sí misma. Se disfruta a sí misma. Disfruta de su bello y puro estado. Siente ese amor universal, amándolo todo, amándote a ti mismo. Disfrutando de esta bella información y expandiéndola en tu corazón. Desde tu corazón y confirmando tu propio estado. When you really do like this, Cuando realmente you lo haces así, te puedes sentir ese estado. Can tú confías en, en ti mismo beautiful. porque tú sientes que tu corazón es hermoso. Naturalmente te confirmas Then a ti misma a more and a more y así poco a poco serás más y más confiada con Y cuanto mayor es tu confianza, tu energía you y tu chi, more more more se vuelve harmonious, harmonious, harmonious, harmonious, harmonious, más armonioso, más centrado harmonious. y cada vez más y más fuerte. Mm. Mm. Yeah, so really Así que espero que todos puedan prácticamente Diligen, practiquen los métodos básicos que hemos enseñado de forma diligente creando este fundamento cuanto más personas practiquen de forma diligente Luego entramos en ese punto de inflexión de nuestra vida. La información es muy importante. Todos los días practica, en la entra a la, a la fuente interna y poco a poco entras en ese estado. Y desde ese estado experimentas you do work, do ese amor come, universal you, y si tú trabajas, example, combinas ese estado con tu trabajo. Any, Cuando te comunicas it's con it's alguien, in the te comunicas en el estado de oh, sonrisa no, interior y puro be y usas ese I'm estado not para not comunicarte not not con los otros y en el interior de tu corazón Está el amor minyue comunicándose. Hello. Y dices, hola. From? Sentence, ¿De dónde right eres? Desde And tu very interior, very esa clear. frase es muy amable, es muy clara, es una información. Yeah. If you muy buena. Y si te Others, comunicas your, your good information, good information. con los otros así, los otros van a obtener tu buena información y tu Others buena energía. Y la vida de los otros también va a mejorar. Business, y si estás en tus negocios, business allowed, usa tu amor universal Fine. para comunicarte con tus clientes. O con tus compañeros. Y, they also feel y feel, feel surgirá esa armonía. Todo va a suceder de forma buena y vas a tener más éxito. Porque los corazones ya se han fundido juntos. It will create harmony, create se unen creando armonía y creando éxito okay. bien Everybody you todos se mantienen en el estado mi yo es puro mm. Mm. Cerramos los ojos. Desde lo más profundo del corazón, deja todo. No hay nada que atrape tu corazón. Tú entras en ese estado natural, puro y libre, como un bebé. Totally el corazón en su interior está away, abierto por ever. completo y siempre limpian limpio y limpiando todo al abrir bien el corazón, todos los apegos desaparecen y vas a sentir que estás en ese estado natural y pacífico. If, uh, you realize, uh, you are pure si te das cuenta que eres conciencia pura, tú vas a estar en esa completud Everybody, you should understand. That. Todo el mundo debe comprender. En la de Kung Fu practice, Kung Fu. Uh, we don't, uh, only focus on the physical body the no practice. No solo nos enfocamos en la del cuerpo y del, y del chi. We change life, uh, nos... but we change life. Nosotros cambiamos la vida desde la raíz. Esa es la transformación desde los fundamentos para toda la vida. Diciendo... En todos los sins de Clean Away, en la tierra, en Chiminjue. Todas las cosas se That's limpian en el estado puro y vacío de Minjue. ¿Dónde está el pecado? Y Minyue, solo en, esa información tan sencilla. Minyue en su interior es solo. Mm. Uh, Minyue piensa in, y dice en silenciosamente. Mm. and this a uh, single information. and esa información única y and intensify se our pure Minjue. E intensifica nuestro min puro. Mm. Mm. Mm. Um, mm um, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. is clearly Min in minjué. Mm -hmm. claro is claro in en cada En n is minjué. Mm -hmm. After um, mm, después de n, pure minjué. Minjué puro exists in the. existe en el espacio vacío. Um, mm -hmm. Minyue min está muy in, claro. Min Inhalamos. Minyue es claro. Por de, por de. La respiración, is la inhalación in, yeah. es en Minyue. Está en el hueco. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. mm. con una sonrisa interior. Uh, uh, relax your intention relaja o por completo tu intención You just know your, your consciousness. consciousness. just know it's The Don't use strong intentions. No muy fuerte de observar y mantener. If your intention is too strong, si la intención es muy fuerte, heavy, quizás sientas tu interior pesado, tenso. So Así que relaja. If feel heavy, heavy, y si sientes en uh, tu interior la people, cabeza pesada. You just smile, inner smile. You just need to have a Eso. smile, inner smile. You just You relax your intention. have a oh, You to Jue, solo siente min -jue. Clear going to your to base. El observador claro va al espacio interior mm. del tan inferior. En el espacio del tan inferior. Mm. Mm. Mm. Mi yue siempre está en el momento presente. El tan tiempo inferiores. En nuestro mi yue, todo el espacio interior del cuerpo está en nuestro mi yue. Mm -hmm. Siente el espacio del tantien inferior. And y todo, todo el espacio del cuerpo es uno. Se vuelven infinitos. This space Ese espacio se vuelve minje. Okay. Uh, se vuelve clear estado minje. Se vuelve el estado de conciencia pura y claro. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Es Minyue. La, Min La inhalación también es Minyue. Minyue Min llena todo el espacio-tiempo. Mm -hmm. En cada segundo, uh, one en cada centésima de segundo uh, del espacio-tiempo, Minyue mm -hmm. está claro. Más o menos, el Feel like Ahora sentimos el infinito. Infinite. El infinito está en estado minyue. Mi yo puro se ama a sí mismo, ama ese estado puro y pacífico. La información de amor min right. desde mi yo puro se expande. Whole, a toda la completud, a toda la totalidad del espacio-tiempo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. And how are they relax? Relaxed you know, for complete. Relaxed. always in the present moment. This is the en el momento presente. Moment. Minyue Changsai. Minyue siempre está en el momento presente. y mm -hmm. mm -hmm. Min Jue. Min Jue observa el espacio del tantien superior. Mm -hmm. Mm -hmm. Vacío. el es el espacio del Tantien superior es un espacio infinito y armonioso. Mm. y se funde en el espacio del cuello. Mm. Mm. Space el espacio interior del cuello se vuelve universo infinito. Mi yo se funde con el espacio interno de hombros y brazos. Mm. Mm. El espacio interno de los brazos se funde en la infinitud. tanque. se funde con el tan en medio, el espacio interior del pecho. Yeah. Siente que el Tantien medio es espacio universal infinito. Mm. Bien, yo se funde con el espacio interior del tanque abajo. Mm. bajo. el tanti inferior yes. se vuelve un espacio infinito, min Mm -hmm. Mi se funde con el espacio interior de la médula espinal. Um. Mm. Ingenier. Mm -hmm. mm -hmm. Mi yo se funde con el espacio interior de las piernas. Mm. Mm. Minjue se funde con todo el espacio interior del cuerpo. El espacio interior del cuerpo se vuelve muy profundo y puro. está en la totalidad del espacio interior del cuerpo. y mm. bien, mm. mm. mm. mm. Muy profundamente. Es un espacio muy, muy sutil. Mm. Mm. <tose> mm. <de breath> <tose de breath> <tose de breath> Con una sonrisa interior... Desde lo más profundo del espacio min interno, es mi joya dice silenciosamente en el cuerpo, todos los bloqueos internos desaparecen. Yes, mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. the best. Siente el espacio, mi amor. El espacio, yo, Se vuelve cada vez más y más puro, más y más pacífico. Mm. Todo el mundo se mantiene en este bello estado armonioso de vida, la vida se vuelve cada vez mejor. Peaceful, Todos nos mantenemos en este estado puro, bello y vacío. When we practice Mingyue, we Min Min Min Min use Min Jue's bed to practice the body movement. Luego usamos el estado Mingyue para practicar los movimientos and del it cuerpo. means and uh, the body movement uh, becomes secret y esto quiere decir que uh, los movimientos y Mingyue se separan Minyue es el observador el observador observa los movimientos del cuerpo Then you continue y luego you will si continúas practicando profundo marches, te darás cuenta que tu cuerpo se fundirá con Mingyue y unidos um, constituyen una unidad. Body, en el estado peppermint. del despertar se fusiona con Mingyue Min so Min y el Min cuerpo. So, oh, Mingyue y los tired. movimientos son una completud. Now you feel you can slowly rotate your Ahora vas a movement. sentir que tu cuerpo rotate rota el inferior rota men. You feel your mind, and the body space are one. No separation. No hay separación. Mm. Mm. Minjue min oh, es todo el Mm. claro, en todo el espacio del cuerpo de Mm. Oh, el cuerpo de Chi, Alguien dice que cuando practico a un nivel profundo, puedo sentir que el chi fluye so a través del cuerpo. Diferentes movimientos de chi generan diferentes cambios en el cuerpo. Cuando tienes ese tipo de experiencia. You don't mind no te preocupes, yes, yes, ni te importa. You are entirely. Eso significa que eres una completud, don't focus on the partial flowing. Mm, no se enfoca en el chi you parcial know, fluyendo. No te quedas atrapado fijo difference. en los cambios de chi. Y also don't guide the, flow the chi. no guía los movimientos son el fluir de chi. Flow chi. No necesitas pensar que necesitas parar el fluir de chi. Minyue Min solo se mantiene, clear, clear, claro. Respect. Mantiene There's su estado puro y claro deploy, y deja todo tipo with him, with de movimientos y fluir del chi suceder en Minyue de forma natural. Si kind of ¿Sí? uh, tú practicas Minyue en este tipo de actitud y estado, flowing, el chi de forma de la mejor forma para transformar ah, el cuerpo y crear un alto equilibrio mm. un equilibrio de alto nivel mm. sobre What's the difference between preguntó, a chi the field and the consciousness field? What is the difference between the chi field and the consciousness field? The chi field and the consciousness uh, field are one unity. They're entirety. One completeness. When your consciousness focuses on qi. Cuando tu conciencia so se enfoca en, se se en sí misma, se olvida de sí misma, entonces hablamos de que estamos en el campo de on Pero cuando la conciencia se enfoca en sí misma, Muchas conciencias se funden juntas. A uh, eso le llamamos el campo de conciencia. Pero el campo chi de conciencia está formado por el chi. Es chi. When we say consciousness field, this information guide our consciousness. Focus on consciousness. field, sí Go to the direction of awakening. Va la dirección del despertar. When we focus on chi, Cuando nos en el chi, the field, chi field. Sentimos el campo de chi. Y eso puede hacer que el chi se vuelva fuerte. Son um, diferentes formas de enfocarse en la in misma completud. Pero sigue siendo una completud, una unidad. How can we create consciousness and uh, chi field? podemos crear el campo de conciencia, campo de chi? When create consciousness field? Cuando el campo de conciencia, tú necesitas ir a tu dead. estado más puro de y en ese estado, mi yo consciente, with the te fundes con las otras conciencias. Necesitas consciousness. tener consciousness. en and tu mind. corazón esa información, fundirse todos como si fueran uno. Consciousness, means your consciousness. Las conciencias de todas se unifican. Your consciousness is also in others. Tu conciencia también está en la conciencia de los demás. In this consciousness field, a high level. En ese campo de conciencia de alto nivel. Chi field is formed then. El campo de chi se forma al mismo tiempo. And now everybody... Ahora todos nos enfocamos en nuestro campo de conciencia. Sentimos nuestros Minyue fundiéndose en una unidad. Mm se convierte en un campo de conciencia infinito y al mismo tiempo nuestro Minyue se funde con el Chi universal y lo guía Constituyendo un campo de chi. Y ese campo de chi se funde con el, con el chi de nuestro cuerpo. Llenando todos los órganos internos y cada célula. Y puedes sentir que no hay fronteras. En el, entre el interior y el exterior es un campo de chi infinito this chi field is in the field. ese campo de chi está en el campo de conciencia you y en ese campo de chi nos damos cuenta field, de que tu conciencia se convierte de pronto en el campo And de conciencia en nuestro campo de chi está en nuestro so, Min Jue Min Jue despierto y así forman una completud Minyue. Mm. Mm. Uh, Alguien me preguntó. What's the difference between uh, Yuan Xiao? What uh, the difference between Yuan Xiao and bajo? medio? I think we uh, don't need to impinge on this concepts. It just I think. No es necesario integrar este concepto. Porque en chino chikun. Nosotros tenemos el Tantien en medio del chikun tradicional de la medicina tradicional china. Ese Tantien medio está en el pecho. En chino chikun. Sometimes to es Decimos que el tanti en medio es es el tanti en medio. -tien -tien -medio. The is in the of the La ubicación es el espacio del páncreas. And the center of bile y el centro del diafragma es ese campo de Chi. Yeah. El tantín inferior generalmente se refiere al Qi espacio entre tu Chi, el ombligo y mi-men. Just in the general, we know this location, solo necesitas conocer de forma genérica esa ubicación. Algunas veces los conceptos también pueden confundirnos, crear so confusión. Así que know the basic no te importa, solo conoce la ubicación básica. You're Chest your is low, is Sometimes ¿no? And the no uh, and the But don't is is a small a location sino In que area, el tanque medio es el centro del pecho y junyo encheo es en this, una pequeña uh, is ubicación a nivel del páncreas, páncreas que tiene que ver con I'm la unión del órgano de los órganos internos los cinco órganos confluyen en junyo encheo yes, uh, Alguien me ha preguntado sobre el sexo. En Chinichikun. En Chinichikun know the sexual energy is very life. sabemos que la energía sexual es muy buena para la propia vida. Si no perdemos esa energía sexual. Esa energía sexual. Puede, Nutrir los órganos Nervous. internos y nutrir al sistema nervioso central, al cerebro, and refinar y nutrir la conciencia y hacer que la vida se vuelva fuerte. Así que en Chinenchikun sugerimos. Don't have a, don't attach que no te, or te quedes atrapado o fijados match. en la vida sexual. As a human, we can have a sexualizing, Los humanos bad, tenemos vida sexual, arm, pero es bueno no quedar atrapado en ella. Match. No quedar demasiado atrapado en ella. What's the standard, ¿Cuál es el estándar? You feel. No hay, es lo que sientas. Si sientes que, que tu interior no te apegas don't a la experiencia sexual, sexual your, your que la pulsión sexual no controla la conciencia pura. Si, si te, te apegas demasiado, your... vas a perder, vas a quedar Va, tu Min -Jue va a quedar fijo en la energía sexual y se va a perder de sí mismo. Mm. Con una sonrisa interior. Min -Jue, Cuando practicamos Minyue well, y mantenemos nuestro estado bien, naturalmente is la is energía sexual se va a transformar en un se That va a refinar y va a subir nutriendo a nuestra conciencia. Si tú pierdes tu estado, Minjue, eh? y te enfocas en la información sexual, sexual feeling, en las sensaciones sexuales, energy, down, tu energía va a bajar, it, y no vas a poder controlar esa energía vas a perderla pero en china el chikung We don't say sex. no prohibimos el sexo cada ser humano tiene sexo pero no debe ser fijado en él I enjoy the pure y eso permite un alto nivel de disfrute, pero necesitas disfrutar ese alto, alto nivel de conciencia, la completud, Mingyue, disfruta mi en mi base al amor, mi y, mi y poco a poco sentirás que tu vida se vuelve mi más mi bella que el sexo. Y la vida sexual disminuirá, se transformará uh, en armonía, armonizando el chi entre el hombre sense y la phone, mujer, armonizando las relaciones al mismo tiempo. Sí. Hombre y mujer entran en ese estado de completud minjue. Su jinjua, su transformación entrará a un alto nivel. Una completud minjue unificada min en un y entonces, el nivel sexual de transformación disminuirá y el nivel de vida mejorará. El estado de vida y la transformación también va a transformarse, a mejorar. Con una sonrisa interior. Yeah, y suelta todo lo que hay en tu corazón. Peaceful, minjue, y disfruta de este estado armonioso y pacífico mm. de completo minyue. Mm. Nuestros minyue se funden juntos. This is our, our awakening consciousness here. Este este este de This is our of And I am you. Yo. You are me. So tú, tú eres I am are one. Nosotros somos uno, yeah, somos una completud, Minjue. Mm. Mm. Mm. Mm. Space, El espacio infinito del cuerpo de se funde en oh, la completud, min yue, unificándose. Todo el espacio interior del cuerpo de Chi es Minyue. Um, dice um, Minyue. Um, purifica. Transforma. Transforma. The whole space. todo el, el espacio interior del cuerpo de chi it, y todo es espacio interior Interes Min -e de, de chi el espacio Min -E. y el espacio de amor universal minjue hace que todo el cuerpo de chi se vuelva más y más hermoso más o menos, Muy bien, pues Everything, a smile. con una sonrisa interior disfruta disfruta de este campo de conciencia de mi infinito el campo de conciencia, Minyue, es amor universal. Mm. mm. con una sonrisa interior invading, siente la completud infinita in todos los órganos in internos se funden con la completud todas las células se funden no, en I la completud more, la vida se vuelve cada vez there, más bella más saludable cada vez más y más saludable Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah here you my from happening. all the organs all the spare la sonrisa interior sucede en todos los órganos internos, en todas las células. Love this life. Amando esta bella vida. Is La completura es una bella sonrisa. Mm. Empty. Vacío, sleep, but not sleep. dormidos, pero no dormidos, Eventually, poco a poco. Bring hands, hands back. Atraemos las Let manos hand on. y cubrimos con ellas el ombligo, Tucci. sintiendo una respiración de completud amable y profunda completo todo, y Respira de forma amable, gentil, profunda. Bien. Yeah. Yeah. Yeah. Separa las manos a los lados y abra, abre despacio los ojos. Yeah. Your Bien, todos disfruten su vida de completo enjoying, min joe, yeah, second, bella y pacífica for your life or, disfruta cada segundo y eso traerá beneficios para tu vida para la familia y para el mundo bien ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Thank you. Thank you.